Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Transmisores. Bueno, hoy estamos con Camarógrafo Nuevo, vamos a ver cómo sale el asunto. Vamos a la presentación y ya retornamos con el video tutorial No contaban con mi astucia. ¿Y vos podés creer que Camarógrafo es nuevo? Es tan boludo que se cree que tenemos una presentación. No, señor. Pasos pasos no seas minto Kiko. ¿Cómo va a sentirse mal por una cosa que ni siquiera sabe lo que es? <risa> Listo, volvemos. Retomamos el tutorial. Bueno, esto va en base a un correo electrónico que llegó eh, a dimartranmisores.com. Este equipo viene, en teoría, en teoría entre comillas, es medio kilowatt eh, en un solo módulo, el excitador. Vamos con, lo, con los pros que tiene el equipo. El pro que tiene el equipo es que tiene un transformador que tiene una desviación más que la que viene, por ejemplo, con M31. Eh, con las DR2, con la Línea Siglo XXI de Maffer eh, y vamos con los contras que para abaratar costos, por ejemplo acá se hizo una formación de línea, una formación en paralelo de capacitores que no llegan a los 30.000 microfaradios que es lo que necesitamos bueno, no los podemos mostrar, pero verán son todos capacitores en paralelo eso es una Contra el transformador está bien dimensionado Ahora vamos a la contra. Esto venía sumado con este sumador, que venía suelto, básicamente, esto lo, esta adaptación la hizo un técnico, y esta reparación la hicieron en fábrica. O sea, básicamente, literalmente, le estoy diciendo, esta, esto lo hicieron en fábrica. Pusieron dos medios transistores MRF-151G, eh, para no reemplazar directamente uno. Primero, esto no se hace. Segundo, M31, la línea homologada, por ejemplo, eh, para llegar... A, a los 560 ohm, 600 ohm eh, utiliza o 4 cuatro, cuatro o 5 resistencias en la línea homologada de eh, de 4k7 y en la línea en la línea tradicional utiliza 5 eh, resistencias de 2k2 nosotros básicamente cuando vendemos las placas armadas las hacemos con 4 resistencias de 4k2 de las resistencias que les acabo de mencionar Todas son en 2 vatios ¿Qué significa esto? Que los 2 vatios esta, esta, esta gente quiere hacer eh, con 4 vatios Lo mismo que se hace con 10 eh, vatios eh, Cosa que es imposible Por eso quedan así negras las resistencias Por otro lado, otra contra del equipo eh, Es que esto no es el cable semirrígido De 25 ohm que estamos acostumbrados O sea, esto básicamente son dos canitos eh, con cable de 50 ohm que ingresa para simular los 25 ohm en la salida adaptar los 25 ohm en la salida pero para ahorrar ¿cuánto? 300 pesos que puede... 250 pesos que le puede... 200 pesos que le puede salir a ellos de costos otra contra que tiene que no tiene los PAD 403 de entrada lo que nos da... lo que le da más libertad para que se desbalancee el medio kilo y se queme otra contra que tiene que esto en vez de ser un choque es una bobina. Esto tiene que ser un choque como los que vienen en, en M31. en Bueno, ya mencioné, de R2. Eh, eh, la línea tradicional, la línea homologada de M31. La línea siglo XXI. Y por acá básicamente no, puede, no pueden circular eh, 8 Amperes. Hasta ahí estamos todos bien. bueno Después, vamos a suponer que estos dos equipos están trabajando en 6 Amperes cada uno. No le podemos poner un diodo. Un diodo puente que va a aguantar... Eh, el, en la práctica real que va a aguantar 10 amperes para que el consumo de esto sea de 14 porque a la larga o a la corta se va a quemar tampoco podemos utilizar en las dimensiones de esto eh, un disipador de calor del tipo eh, que utiliza M31 o siglo XXI o DR2 vuelvo a, vuelvo a reiterarlo eh, para dos transistores o sea, si nosotros tenemos en cuenta ver, esta es una de las placas. Tenemos en cuenta, tiene más o menos la misma capacidad. Tengan en cuenta que acaba la caja de Faraday. Bueno, con lo que M31 disipa un transistor de, ello, de, de esto, ellos quieren disipar dos. Por otro lado, la protección de ROE. Hasta acá el tutorial, para no hacerlo muy largo, eh, vamos a editarlo con nuevo camarógrafo. Bueno, y ya lo subimos a la web.